¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a iniciar una nueva sección en canal, llamada Mad Food. Pero no estaré solo en esta sección, sino que me va a acompañar alguien muy especial. ¡Hola, brothers! Así es, Andy, que ya ha aparecido en dos de mis videos. Y así es lo que escucharon. El día de hoy vamos a hacer una pizza azul. Y los ingredientes son los siguientes un cuarto de eh, aceite utilizando este pero ustedes pues, pueden usar el que quieran después medio kilogramo de harina solo que para la masa de harina necesitamos un medio kilogramo de también tenemos necesitamos estos sobrecitos de levadura una cucharada de sal otra de azúcar un agua aquí agua súper llena y lo más importante, el colorante para hacerlo la más azul, o sea, <risa> bueno, ya que le dijimos ingredientes y más preámbulos, Vamos a la Bueno ¡Ah! Flores, pues lo primero que vamos a hacer es añadirle esta taza de, de agua en este boiler y después... ¿Y Una vez añadido el agua tibia le agregamos este sobrecito de levadura. Pues una vez hecho todo esto hay que mezclar a todos los ingredientes hasta que no haya ningún grumo. Oye, oye. Luego vas a tener que meter la mano, oye, para deshacer los grumos y las bolitas de la harina que no queremos en la masa. Una vez que nuestra mezcla esté completamente sin grumos lo vamos a dejar en un lugar cálido por 10 minutos para que se ponga, en caso contrario significa que esto no nos sirvió o de sea, nada. La, lima, o sea, la, lima, la levadura va a tener que subir de la mezcla y si no, si no sube, es que puse. Una vez que nuestra levadura esté lista, ¿sá? vamos a hacer una, un volcán con la harina. Bueno, después de haber hecho ese volcán, vamos a agregarle la sal alrededor ¿verdad? Y en el centro tenemos que poner la levadura. Aquí. E irla mezclando. También añadimos el aceite. que se haga nuestra masa azul, vamos a ponerle una gotita, hasta que se haga azul, ya como van viendo, conforme mezclamos el colorante se va esparciendo por toda la masa ¿Y? una vez teniendo esta hermosa y majestuosa masa azul le vamos a echar aquí y un chorrito aquí de aceite y lo vamos a y lo vamos a engrasar A esperar un... y ya cuando montamos nuestra masa la vamos a le vamos a poner este papel y vamos a esperar una hora hasta que crezca bueno brothers, pues ya ha pasado una hora verán que nuestra masa ha crecido mucho y, el... y ahí es cuando le ponemos la ira alrededor aquí vamos a ponerle el... el... Añadimos nuestra masa como tal. Y ahora vamos a empujar de fuera hacia adentro, fuera hacia adentro, por 20 segundos. 2, 3, 4. O sea, más o menos así, como si estuviéramos haciendo un bollo de esos de que se hacen en un fupanda. Una vez teniendo la masa, en este caso cortada, la vamos a hacer bolita, bolita, bolita, bolita como si fuera una plastilina. Entonces es cuando nosotros vamos a agarrar una cucharada y esa la vamos a poner en el centro, aquí en todo el centro y una vez añadida ya hacemos círculos, así círculos como en los De igual manera vamos a hacer Después de que nuestra pizza haya quedado así, hay que meterla al horno por lo menos de 20 a 30 minutos a 200 grados y después cuando esté lista tiene que bajarse a 180 grados. y sí. activen la cama.